Este podcast es presentado por SigmaVenelux.com Soho Brand Studio Y YDWBackdrops.com Giancarlo Pawelik es un fotógrafo venezolano peruano establecido en Toronto, Canadá. Siempre ha estado involucrado con las artes desde la pintura al óleo hasta el graffiti, durante esos años de adolescencia rebelde para luego enamorarse de la fotografía. Comenzó su carrera hace dos décadas con editoriales automotrices antes de pasar al retrato de moda y belleza. La presencia de colores vibrantes y un toque vanguardista describen con exactitud el estilo fotográfico de Giancarlo, consolidándolo como uno de los mejores fotógrafos en Canadá contando con una importante lista de clientes que incluye Jaguar, Land Rover, Porsche, Ford, Marc Anthony Cosmetics, Kenneth Cole Productions, entre otros. También es embajador de importantes marcas del sector fotográfico, tales como Tether Tools. En su estudio 311, ubicado en la comunidad de Riverside, en el centro de Toronto, realiza la mayoría de sus fotosesiones. Esto es marca de Agua Podcast, bienvenido Giancarlo Pavalek. Fotógrafo comercial y editorial. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Sin Marca de Agua Podcast. En esta oportunidad tenemos desde Toronto o Toronto, Toronto. <ríe> a Giancarlo Carlo él es un fotógrafo venezolano peruano, bueno que vive en Canadá, y el día de hoy lo tenemos acá a petición, puesto que tiene muchísimo que contar sobre la fotografía de moda, de fashion y también de fotografía automovilística, entre otros temas. Entonces, bienvenido Giancarlo a Semarca de Agua Podcast. Sí, gracias. Gracias por tenerme. Bueno, esto es una primicia. No todo el mundo sabe que, que Giancarlo habla español. Todo el mundo piensa que él es canadiense, americano. Soy gringo, ya. <risa> Cualquier cosa menos, menos latino. Pero bueno, este, como ya les conté en la intro, eh, tiene su descendencia eh, peruana, eh, nació en Venezuela. Este también me contó por allí que, que tiene ese apellido, Pavolek, es eh, polaco. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Giancarlo, bienvenido. Sí, yo, na nací en Venezuela, mis padres son peruanos, uh, limeños, de Lima. Uh -huh. y, uh, y mi abuelo uh, era polaco, ¿Sí? uh, como seis pies, cuatro, cuatro pulgadas, 250 libras, you know, ojos azules, típico polaco. Y mm -hmm. todos mis abuelos y abuelas uh, son vascos, españoles. Okay. Soy, soy una mezcla de europeo, latino y ahora canadiense. ¿Desde cuándo te dedicas a la fotografía como tal? Uh, desde, desde la edad de 18, de verdad. Tenía 18 años. Uh, estaba en mi primer año de la universidad y empecé a fotografía uh, de más que nada de, de automóvil. Uh, siempre me gustaban carros y uh -huh. así empecé y agarré una cámara y empecé a tomarlo. Entonces le dije a una, un, un miembro de la, de la familia de la comunidad, le me, me dije, ¿sabes que A mí me gusta la fotografía. Y me dijo, ¿sabes qué? Te doy esta cámara. Y me dio una cámara, un, una disposable, un disposable, uh -huh. que es como y, y dije, ¿qué voy a decir con esta cosa, no? Es tipo, ¿no? para tirar, ¿no? Lo tomas y lo, y lo, lo, lo tiras. Y, y me digo, si tú quieres aprender fotografía, tienes que entender lo más básico. Y composición, composición es la cosa más básica de, de, de, no solamente de fotografía, de arte en general. Sí. Entonces, si no tienes esos principios, obvierte el resto. Y, mm -hmm. y esa es la primera vez. Y después de eso empecé, empecé y, y 21, 22 años you know, después... Estoy, estoy aquí, estoy haciendo esto full time como mi, como mi, mi trabajo, no mi sí, trabajo sí. de pasión más que nada. Sí, bueno, tienes tu propio estudio, eres embajador de marcas, entre una de las más reconocidas pues estos cables famosos tether tools para hacer tethering eh, y bueno yo te descubrí fue por, por esa razón y cuando te vi decía ay pero mira y de paso decía que eras venezolano y yo no puede ser, Estaba <risa> <risa> no, por todas <tantas> partes. <risa> Ahora, eh, porque has trabajado, como dije en tu video, con marcas súper importantes como eh, Jaguar, Land Rover, este, Porsche, sobre todo estas marcas de, de automóviles, eh, cosméticos, Kenneth Cole y, y modelos sobre todo. Eh, vamos a hablar un poquito sobre la fotografía del fashion. ¿Qué es lo más complejo a la hora de retratar modelos? La cosa más compleja, más que nada, es... Y, y, y va a sonar un poco raro decirlo, pero es empezar, empezar a tomar la foto y solamente digo eso porque tomar, tomar fotos no es difícil, es una cámara, una persona y eso es todo, es la, la cosa más práctica, los términos más prácticos, pero es a poner todas las piezas juntos para sacar el resultado que tú quieres o que el cliente quiere, esa es la parte más difícil, porque si es un retrato de una persona, por ejemplo, un headshot, puede ser el fotógrafo y el cliente y eso es todo. Pero cuando, cuando, cuando viene la moda, hay varias personas y cada persona tiene su idea y su experiencia y su nivel de, de interés. Ah, tienes el maquillero, tienes el estilista, el, el, el director de arte, tienes uh -huh. el cliente a veces, modelos, el agente de modelos, la agencia de los modelos. Hay hay tantos niveles y tantas personas para sacar el resultado. O so, empezar para mí es la, la, la, la cosa más, la parte más importante y la parte más difícil también, uh, porque este es el momento que todas esas ideas, todos esos conceptos, todos esos meetings, todos esos emails, todo eso empieza a ser de, de, de algo ideal a algo actual, uh -huh. algo real, real realidad y eso para mí es la, la parte más difícil es, es a empezar una vez que ya empiezas ya no sé por por por suerte por magia por lo que sea uh, el resultado empieza no y, y cada persona tiene su, su you know, pone su, su toque de lo que necesita no uh, sí, pero eso eso me imagino la, la la parte más difícil es es coordinar directar esas cosas como yo siempre digo como como fotógrafos somos el, el, el, el, uh, el director de la uh -huh. ¿no? de una banda, pero es nuestra responsabilidad a decirle a, a, a, el, a la percusión o al saxofonista que, que ahí, ahora es tu turno para tomar el solo y decirle al, al que está tocando el, al, you know, la guitarra, ahora es tu turno para hacer la cosa. Esa es nuestra responsabilidad, es poner todo junto y coordinar todo para el resultado que, como dije, que tú quieres como artista o como el cliente quiere, obviamente. Porque el cliente es el que paga, ¿no? Sí. viene siendo tú más o menos el director de esa orquesta. Sí. Esa es, es la parte más difícil, en mi, en mi opinión. Uh -huh. um, porque tienes que manejar personalidades, tienes que manejar a veces ego uh -huh. uh, de varias personas, uh, tiene que manejar varias, varias cosas, la, la política, ahora que estamos en una pandemia, tiene que manejar cómo gente se siente uh, en el sentido de confortable uh -huh. por, por, por la salud, o por la vacuna, o por esto, o por la política. O sea, hay varias, varias piezas para, para, para coordinar y para organizar para sacar el resultado que, que quieres, obviamente. Ya. Yeah. Entonces, bien complejo ¿sabes? el manejo de egos, engranar todas esas ideas y que todo funcione y que sea una máquina bien aceitada para que al final los resultados sean espectaculares y que el cliente quede contento y bueno, y que te vuelvan a llamar para otra producción, es complejo. Y, y, y eso toma tiempo, eso es lo que yo le digo a toda la persona, que olvídate de la técnica de, de la cámara, de qué, qué aperture y qué shutter speed, olvídate de esas cosas, eso puedes, la técnica puedes aprender, uh -huh. en un día, en dos días, con práctica, 10.000 mil horas, lo que sea, pero es la coordinación y, y cómo, cómo manejar varias personalidades al mismo tiempo para sacar el resultado eso es en, para mí es la más, cosa, la, la más importante la cosa más importante pero tienes cuatro horas o ocho horas en el estudio o solamente tienes el modelo por media hora por ejemplo tú so, tienes que sacar el resultado no uh -huh. puedes decirle oh perdón jessica manqué manqué ese force y ¿Puedo, puedo tenerte en el estudio el próximo día no ya Jessica ya está en japón con, con otro proyecto ya ya, ya, ya se, ese chance ya se, ya se fue no Mm, sí, hay que resolver, hay que saber resolver problemas. Yo, yo siempre he dicho que los, los fotógrafos somos, estamos allí para resol, sol, resolver problemas sí. y sí. para sacar adelante eh, la producción. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, que sea música, que sea uh, uh, que sea la, la parte de emoción de, de, ser un, de, de ser humano. Cualquier parte que necesitamos en cualquier uh, cualquier calidad de, de, de, de, de características que, que tenemos, uh -huh. tenemos que usar todo para sacar el resultado. Exacto. Ahora, viendo y tomando en cuenta lo que me acabas de, de contar, de que tienes y cuentas con, con un equipo, el maquillador, el director de arte, la agencia, eh, el agente de las modelos, etcétera, etcétera. Tomando todo en cuenta esto, ¿cómo describirías el proceso creativo? de Giancarlo en este caso cómo describirás tu proceso el proceso creativo siempre empieza con una idea un concepto uh -huh. um, hasta cuando hasta cuando el cliente me da un, el brief uh, que, que la, la instrucción por ejemplo de, de, de lo que quiere lo que necesita um, todo empieza con una forma de inspiración so que sea uh, una una canción que sea un libro una película lo que sea um, lo que hasta, hasta que sea el mes o el color del año o lo que sea. Siempre hay una, una un, no, sé, no sé cómo se dice en castellano, pero el, el catalyst. Siempre hay algo que... que, que Catalizador. Que, que, que, que, que empieza todo, que empieza uh -huh. la conversación más que nada. Ya. Eso puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser lo que sea. Ahora, de estos mitos de la fotografía del fashion. ¿Cuál te gustaría desmentir? Hay muchos mitos y muchas leyendas acerca del, de la fotografía del fashion. Sí. Ah, ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Ok, la, la cosa... Es una buena pregunta. Okay, so, la, la única o lo más que voy a decir es que si tú empiezas a tomar fotos de moda uh -huh. o de fashion, inmediatamente después de... 10 años vamos a decir, que tú vas a sacar un poco de de, de, de, de, de suceso, uh -huh. de fama, y, y ahí inmediatamente tú vas a tomar fotos de Heidi Klum y vas a tomar fotos para Vogue y, y esas cosas. Uh -huh. Y la realidad es que así no pasa, así no es el mundo real. Uh -huh. um, es triste, pero esos trabajos están reservados para un grupo el grupo Selecto. más máximo uh -huh. de la industria, por cualquier razón, que sea por relaciones personales, que sea por relaciones, uh, uh, relaciones políticas, por cualquier razón. Um, pero es, es, es esa idea que si tú tomas fotos de moda o eres un fotógrafo fashion, photographer, ya también vas a trabajar para Vogue o vas a tomar fotos de Tyra Banks o, o vas a vivir una, una, una vida famosa y vas a manejar un Lamborghini <risa> Eso no es verdad. Me <risa> gustaría que sea verdad, pero no es verdad. Todavía no tengo un Hamburguer. Eso no es verdad. Entonces, en la parte fotográfica también ocurre. O sea, hay, hay un grupo selecto de fotógrafos eh, que tienen selecto. acceso. Y, y, y también, gente también se olvida que. Hasta con la fotografía de moda. Gente, y, y solo de experiencia de mis asistentes, por ejemplo, en, en, uh -huh. en, en, en los años, que ellos vienen al estudio y me dicen: Ok, entonces. Uh, y, y voy a decir también que la mayoría de ellos vienen de escuela, eh, salen de escuela de fotografía uh, y empiezan a ser mi asistente. Entonces ellos tienen una ilusión o una idea o lo que sea que le ponen uh -huh. y cuando tomas fotos de, de moda, que estás tomando fotos todos los días y que estás en el estudio todos los días y eso no es la, la verdad. Y, y le doy ejemplos, por ejemplo, un trabajo que hice con Jaguar, por ejemplo, ahora no es moda, pero es un trabajo comercial. Uh -huh. El foreshoot tomó un día, en 10 horas, 12 vehículos, un equipo de 15, 20 personas, pero para planificar y planear ese foreshoot tomó casi 6 meses. Wow, Entonces, Me necesito permisos de la, la ciudad, tengo que poner el equipo, tengo que un montón de cosas para coordinar y meetings y esto y zoom calls y todas estas cosas solamente para un proyecto que, to que dura 10 horas en un, en un día y entonces la ilusión que toma fotos todos los días eso no es verdad no sé en cualquier digo siempre digo a mis asistentes la diferencia de, de un Mario Testino la comparado a yo es que mis proyectos posiblemente cuestan 20, 30 mil. Y ellos piensan que oh, yo hago 30 mil. No, no, no. 30 mil es para el proyecto. Uh -huh. <risa> es para pagar a todas las personas y todo para el resultado. Para sacar toda el resultado. la producción. Toda la producción. Hay diferencia entre yo y Mario destinos. El Mario destinos tiene los mismos números de proyectos, pero su, su, su presupuesto es 300 mil. Uh -huh. Y es el beneficio es él puede tomar fotos en, en el Colosseum, en, en, en, en Roma, en Italia, si quiere. Tiene acceso a muchas cosas. Por el, por, por Esa es la gran diferencia. Es que él. Él tiene un proyecto de 300 mil, yo tengo un proyecto de 30 mil, pero él no toma fotos todos los días. Él toma fotos una vez al mes, una vez una vez a la semana o lo que sea. Esa es la realidad. No sí. sería tomar fotos todos los días, pero eso eso no existe, eso es imposible. Bueno, yo te cuento que eh, en una charla de Carl Taylor él decía cosas así como que piénsate a veces antes de tomar algún cliente que si te va a pagar o si te va a cubrir lo que te cuestan esos 10 proyecticos al mes que haces, ¿no? Entonces él decía, yo soy de los fotógrafos que dice, yo no me voy a poner a hacer 10 trabajitos al mes para llegar al, al fin de mes. O sea, yo cojo un proyecto grande, grande, que me deje a mí tranquilo, trabajar nada más una vez al mes y, ¿sabes? De resto, chill. Entonces así como que, bueno, sí, pero tú eres Cartel, ¿sabes? Te puedes dar ese lujo, llegaste a ese punto. Pero, ojo, eh, no está mal pensar así, eh, en pensar bien tus proyectos a la hora de, ¿sabes? De, de firmarlos, como que de verdad esto me va a hacer pararme de la cama o sigo buscando más bien otros proyectos. Pero más o menos, este, ¿cómo la llevas tú en eso? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, uh, well, I mean, yo siempre recomiendo, y, hay, y hay, hay tres puntos que yo siempre... Digo, uh, y vuelvo a esto, yo robé estos tres puntos de, de una persona que admiro que se llama Chase Jarvis, uh -huh. uh, que decía desde, desde cuando empezó y abrió su estudio en Seattle, um, y es tres razones para sacar un, o, o aceptar un proyecto. Uh -huh. La primero es, te pagan lo que tú quieres. O so, si tú dices que tú, you know, tu day rate como fotógrafo es 5 mil y ellos te dicen ya, yeah, que te pagan los 5 mil, tómalo, porque ya... Check off ese punto. Uh -huh. El segundo punto es, este trabajo te ayuda a tu portafolio. Si es algo raro o, o único o algo que, que, te, que te lleva al próximo nivel, ¿eso es beneficio? Sí o no. Uh -huh. okay. Y el tercero es, si es algo que a ti te interesa, te interesa como un artista, como un creativo. Uh -huh. Entonces, si dos de los tres son verdad, toma el proyecto. So, por ejemplo, si, si a mí me dicen, oye, tú quieres tomar fotos de Kim Kardashian, por ejemplo, porque ella uh -huh. está en Toronto, uh -huh. okay. pero el proyecto te paga nada. Ahora, normalmente digo, oye, el proyecto no me paga nada, ¿cómo voy a pagar mi gente? O ¿Cómo voy a, sí. a, a, a comer? Sí, ¿no? sí. Con Exposure ah. no se come. Con <risa> sí. Exposure no se come, exacto. Pero, si yo tomo esta foto de Kim Kardashian, ¿cuántas puertas se pueden abrir de oportunidad por eso? Y posiblemente a esa posibilidad. Uh -huh. so, ok eso es chévere. Ahora, ¿qué es la seg el segundo punto? Tomando fotos de ella, me beneficia en mi portafolio, sí, ¿por qué no? Es uh -huh. guapa, es atractiva, obviamente la, la ropa que se va a poner va a ser lo más de lo más. Uh -huh. Y la gente que va a trabajar con ella va a ser los más lo lo profesionales de los profesionales. Chévere. Simplemente esos dos puntos, ahí, sí voy, voy a aceptar ese proyecto por esas razones. You know? Si, si, si, si eso es una persona que no, que no, que no toca esos tres pu puntos, o esos dos, los tres puntos, y paso del proyecto. Pasas del proyecto, Pasas proyecto exactamente. You know? Y oh. a veces, a mí le digo a gente, a mí me gustaría tener un cliente, por ejemplo, porque tomo fotos de modelos. Uh -huh. Los modelos siempre tienen una ilusión, como los fotógrafos, que bueno, porque son modelos, van a ir a Milán y van a caminar por Gucci o Prada o lo que sea. Sería lindo. Uh -huh. esa no es la verdad. Pero le, le digo a los modelos, a mí me gustaría tener un cliente como Walmart más uh -huh. que un cliente como Gucci. Gucci sería bonito. ¿Por qué? Porque el nombre de Gucci, ¿quién no sabe Gucci o Prada Louis Vuitton o lo que sea? Uh -huh. Pero te garantizo que Walmart te paga más que Gucci. Sí, sí, sí, claro. Gucci es por campaña y de repente Walmart tiene un flujo de trabajo constante. Eh, exacto. Pero es la ilusión, ¿verdad? ¿no? Todos piensan, oh, por el nombre, quiero tomar fotos de, de, de Gucci y Prada. Oye, yo tomo Walmart todos los días y estoy feliz y si me cogen a mí como, como su fotógrafo. <risas> Pero, pero no, no es glamorous, no es, no es tan fancy, no es bonito. Pero ¿qué me importa a mí? significa okay. que yo puedo you know, pagar, pagar mi, mi, para mi hogar y, y puedo comprar mi Lamborghini o, o viajar o hacer lo que yo sí. quiero? Para mí eso está bien. Claro. No necesito la fama ni nada y los espejismos que las apariencias de las redes sociales porque eso también es la, la cuestión que ay ah, sí mucho mucha fama muchos aplausos pero nada de, de dinerito en la cuenta pero, pero, mí, y es, es triste decir eso con, con, con eso más que nada porque hay gente que siempre dice ahora sí puedo decir hay un montón de, de fotógrafos que son que tienen tanto talento en eso uh -huh. pero yo siempre le doy la pregunta que quién te va a pagar para ese tipo de trabajo nadie no. Nadie, y esa es la verdad, so, entiendo que tú tienes you know, 60 mil followers en Instagram y, y todos los modelos que son bonitos y casi calatas y tienen su lingerie, que... entiendo, pero nadie te va a pagar por eso, uh -huh. a mí me gustaría tener 3 mil followers, pero si yo quiero salirme de vacaciones por tres meses y pagarme y me voy a Fiji, uh -huh. Me gustaría saber más que, que tener mil followers, followers. No, no sí, de eso, hablamos, de, de eso hablamos muchísimo en la temporada pasada. Y por ejemplo, Kimberly Spinell comentaba que, que muchos de los fotógrafos que están ocupados creciendo Instagram son los fotógrafos que no tienen trabajo y que no están haciendo dinerito y que mucha de la gente que ella admira de esos fotógrafos eh, son los que tienen los mejores trabajos y no tienen tiempo de crecer en Instagram. No, es ver, es, es triste. Y, y es, no sé, estamos en un punto de la vida ahora que, que, que, que social media uh -huh. es tan poderoso, el mensaje que, que, que, que la ilusión, no el mensaje, el, la ilusión que le da a la generación joven. sí Tú hablas a, a niños ahora y dices, oh, ¿qué quieres hacer tú cuando, cuando creces? Antes, cuando nosotros éramos jóvenes, eran... Quiere ser doctor, quiere ser policía, quiere ser, uh -huh. lo que sea, sonata, lo que sea. Ahora, quiere ser YouTuber. que YouTuber también. Pero lo que tú no sabes es, ese YouTuber toma los videos todos los días. Uh -huh. Y después, ocho horas al día, se queda adelante de la computadora, editando ese video. Uh -huh. Y después poniendo like, no entienden que es un trabajo. You know, Casey Neistat, o Peter McKenna, o quien sea. No se pusieron famosos haciendo YouTube solamente por haciéndolo, no, es porque era su full time cosa y se y, y, y lo hacen como, como profesional, claro. como perfeccionistas, claro. pero, pero no entienden, pi, piensan solamente el, el, el, el glory y, y la, la fantasía y la, y la ilusión, que, que, que bonito sería ser un YouTuber. Puede uh -huh. serlo, pero te va a tomar cinco años y un montón de discreción. Sí, y tienes que, que, que trabajártelo. Pasar. No es fácil, no es no. fácil, no es fácil. La gente muchas veces no sabe lo que hay detrás de cámara. No, no sabe. Oye, hasta tener un estudio, siempre digo, oh, solamente eres embajador porque tienes un estudio o lo que sea. ¿Tú piensas que me gusta pagar una suelda cada, cada, cada mes para tener un estudio? No, me gustaría quedarme con la plata. Claro. Pero tengo un estudio porque es mi hogar para hacer mi trabajo. Uh -huh. Eso es todo. Fuertes declaraciones de Carlos Fawolek. <risa> <risa> Hablemos de tus referentes del mundo fotográfico. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? A, a varios, a varios. Uh -huh. um, so Uno es un británico, un fotógrafo británico que se llama Rankin. Uh -huh. uh, um, yo le seguí a él desde los 90 cuando empecé, uh, porque estaba haciendo algo completamente diferente de lo que todos hacen. Uh, uh -huh. Ahora, esto no es nada, no, no, no es a nadie como Bruce Weber o Mario Testino o esa gente, pero la moda o fotografía de la moda siempre es un modelo que es guapa, es, you know, es, es alta. Y le toman fotos al, adelante de un del Colosseum o de, de algo magnífico y bonito, ¿no? Um, y Rankin era un fotógrafo británico que hacía fotos de moda, pero era más realista en ese sentido. Uh, uh -huh. o, o usaba color o, o cosas algo diferente que, que de lo típico, de, de, lo, de la, la moda clásica, así, de la, la fotografía clásica. Uh, Rankin es definitivamente una de mis de mi inspiraciones que me, que me encanta mucho. Oh, Peter Lindbergh definitivamente. Sí. Uh, uh, uh, <risa> definitivamente. Para mí, para mi, mi trabajo Black and White, mi, mi trabajo de negro y blanco, es Peter Lindbergh es el rey de todos. Uh, y más que nada que su fórmula de fotografía es recontra simple. Uh, él no era na nada de sus setups lo que sea era complicado ni nada y la tercera persona voy a decir es un, un fotógrafo oceánico uh, que se llama Peter Coulson okay. uh, gracias a que soy, ahora soy amigo de él. Okay. él él me ayudó desde el principio uh, más que nada um, él vino a Toronto y le conocí y le enseñé un trabajo que hice en esa época con una un modelo de Playboy Uh, y que, que es preciosa, no voy a decir que, que no es preciosa, pero le dije, ¿qué piensas de las fotos? Entonces, parte para saber qué, you know, su, su respuesta, qué, qué pensaba, y, y me, dijo, bueno, ella, me dijo, la primera cosa, me dijo, ella es guapa, pero la fotografía es terrible, me dije, wow. y me dijo, en, en inglés me dijo, you failed, y escucha, me you que falló, ¿verdad? Entonces, mi idiota mi, me metió y dije: Yo soy mi, mi, mi fotógrafo más favorito y ahora es el fotógrafo que yo odio más que nada. Por, por decirme esto. Pero, pero es interesante. Me dije: Ok, entonces, ¿por qué dices que, que, que, que fracasé? Y me dijo: Tomar una foto de una persona bonita no es difícil. Porque la persona ya es bonita. Mm -hmm. La diferencia es que no hay emoción en la foto. Wow. Entonces, me dijo: Ok, dije, ¿cómo es que no, que, que no, no hay emulsión? Me dijo, ok, mira esta foto y ahora mira esta foto. La cara es igual. Entonces dije, ah, me dijo, no, no me entiendes. Hay una batalla entre el sujeto y el fotógrafo. En esta batalla, ella ganó. Ella te dio una cara y tú lo pensaste y, y, y tomaste esa foto. So, en esa batalla ella te ganó, ella te dio algo y tú lo aceptaste. Entonces, dije, Entonces ¿cómo debo hacer? Me dijo, pon la cámara, bájala, habla, explica, pon música, haz lo que tienes que hacer para sacar la reacción y la emoción que tú quieres para esa, esa imagen. Y nunca me voy a olvidar eso, nunca me voy a olvidar. Entonces me dijo, olvídate de tomar fotos por tomar fotos, o tomar fotos porque eso es la foto o esa, esa es la, la cara que te, que te quieren dar. Lo que importa es la emoción. Y si no capturas esa emoción, no importa. La razón que ella es bonita es porque es un Playboy model. Si tú no puedes tomar 10.000 fotos y esas 10.000 fotos, todas son bonitas, pero son igual, Tú quieres esa una foto que es diferente. Entonces me dijo, la única forma que vas a sacar eso. Es para, para calmar tu proceso. Ponte más lento. Si no saca la emoción que tú quieres, baja la cámara, empieza a hablar. Dirige. Dije lo que tiene que decir. Toca música. Haz lo que tiene que hacer. Y eso, eso siempre, siempre, de, de verdad, se, se quedó en mi corazón, siempre, porque de verdad es, es, es verdad. Si, si, si tú te acuerdas, cualquier foto que te gusta más que nada. ¿Por qué te gusta esa, esa foto o esa arte o, o, o, o tu, tu plato de comida favorita? ¿Por qué te gusta tanto? Uh -huh. No es por el color o lo que sea, es por la emoción que te causa. Esa emoción es la razón que tu, tu favorito plato de, de comida es lo que sea. Porque te cuela esa memoria de cuando eres una niñita o lo que sea. La, la, la, tu favorita foto es porque era, tu mamá tomó esa foto y lo que sea. Y, esa es memoria, esa es emoción, esa es la base de, de, de arte, en mi opinión, es la emoción. Y si claro. no hay emoción, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nuestro trabajo, no somos artistas entonces. Eso está muy bueno lo que acabas de decir y fue tremendo consejo de oro que te dio ese fotógrafo. Es de verdad, es, es, es, es nuestro proceso ahora más que, más que nada, ahora que es digital, nuestro proceso es tan rápido que a veces olvidamos la, la, la, la, el punto más básico de, de, de arte, que es esa emoción. Y si no es esa emoción, esa conexión, hasta esa conexión humana uh -huh. entre tú y el sujeto, no importa. Tú, tú tomas fotos de comida. Entonces tu, tu, tu sujeto no habla, no, no, no tiene emoción, Es mejor, no tiene es mejor, no tiene emoción, se la busco yo. <ríe> por por lo buscas ¿no? Ah. Y, y, ahí me, y, y yo veo una manzana y tú ves una manzana, pero te garantizo que la forma que tú ves esa manzana es completamente diferente en la forma que yo veo esa manzana. Sí. Pero es una manzana. Bueno, te voy a poner acá un ejemplo en pantalla para todos los que están viendo el, el episodio en YouTube de cómo yo veo una manzana. Yo veo una manzana atípica. Yo dejé una manzana que se pudriera, se pusiera negra, que tuviese eh, ese carácter con hongos arriba y la puse en medio de protagonista con alrededor de un pocotón de manzana fresca. De repente no es la misma visión que tienes tú, pero para mí fue una manzana bien interesante. Algo, me, me atrevo a jugar con, con los cambios. De okay. las cosas, me, me atrevo. Yo me atrevo muchísimo. Pero, pero, pero a de eso, encuentras la emoción. Eso, eso, eso. Eso, sí. eso, es que, eso es lo que dura. Uh -huh. Puedes ver una, una foto y, y, y una imagen, lo que sea, y lo ves por dos, dos segundos, tres segundos, diez mil minutos, lo que sea. Pero la emoción se queda contigo siempre. Sí, sí señor. Sí, Ese es el poder de arte, en mi, en mi opinión. Ese es el poder de arte. Y bueno, yo siempre he dicho que eh, esto de dirigir modelos es todo un arte de comunicación para poder extraer de, eso, de esa modelo eh, lo que tú quieres y es lo que, ha, lo que has venido haciendo. Esa emoción, ese fuego, esa rabia, esa em, elegancia, todo eso. Yo siempre he dicho, no, a mí me gusta hacer fotografías de comida porque eh, la comida hace lo que yo quiero. En cambio A la comida yo no le hablo, yo la, yo la manipulo, pero este, el arte de la comunicación es importantísimo, sobre todo fotógrafo modelo. Vamos a pasar ahora a un tema súper interesante que lo han pedido y es la fotografía automovilística. En eso eres también expertísimo, has trabajado con marcas como Jaguar, como he dicho antes, con Land Rover, con Nissan, con Ford. Y bueno, hay preguntitas por acá de algunos eh, fotógrafos con los que he conversado sobre el tema. Y entonces yo quisieran saber más o menos eh, cómo se ilumina este tipo de fotografía, viendo que es un es un rollo o un problema por la cantidad de, de reflejos que tiene una carrocería, que por, por las curvas, los vidrios, los metales. Eh, ¿Cómo es la fotografía automovilística en sí? ¿Cómo me la puedes resumir? Hay, hay varias formas y, y más que nada la, la forma de tomar y eliminar uh, una foto de automóvil ha cambiado en los últimos 20 años, 10 años más que nada. Sí. Um, más que nada es por la tecnología, no uh, antes era, empezamos como todos con la, la, la, la luz de naturaleza uh -huh. afuera, y después con strobe o flash y ahora con más que nada con LED. Uh, con, con constant light, sí, uh, sí. Yo, yo, soy, yo uso el flash, yo uso stroke más que nada um, para mí el reflejo obviamente es el problema más grande de, de tomar fotos de automóvil es como tomar fotos de joyería, es, es horrible el reflejo um, so hay varias formas de cosas que puedes hacer, um, la primera cosa realmente es usar un polarizer filter un uh -huh. filtro polarizador. Sí. sí, porque eso sí corta las reflexiones un montón. Uh, sí. La segunda cosa es tomar, una fo tomar la foto que del, del automóvil usando un telephoto lens. Uh -huh. uh, yo, uso el, yo, yo tomo fotos usando Canon, pero yo uso mi 70 a 200 milímetros mi 70 200 uh -huh. uh, lens más que nada con automóvil. Ese es tu go para fotografía de automóvil, el 70-200. 90% del trabajo de automóvil es ese es, es, es lens. Imagina uh -huh. um, es, es por la distancia. Porque si, si, si te pones de distancia del sujeto, lo que pasa es que las reflexiones son más mínimas. Uh -huh. um, entonces, Andy sí. y en eso, es, eso sí ayuda. Ahora, para iluminar, yo uso flash. Ahora, yo uso la luz natural para, para tomar una foto en general y, y uso como un base plate y uso el flash uh -huh. para iluminar puntos de diseño en el, en el vehículo. Ahora, por ejemplo, uh, las llantas y los rems. ¿Por qué? Porque es la parte más oscura que la luz ya no refleja por nada ahí. Es una gomilla es un, es de, de, de negro, más que nada. Sí, sí. Uh, también hay, hay partes de, de, de, de, del emblema en, en, en, en la, la marca de, de la, de la, del carro, del automóvil, uh -huh. uh, cosas así, uh, detalle, detalles de, de las curvas o cosas así, que quiero uh, iluminar y, y empujar más que nada. Sí, uh, sí. Ahora, normalmente me gustaría hacer. O me gusta hacer todo en cámara yo soy un poco old school en ese sentido que me gusta sí. ser completamente recto eso, en eso. tomar todas las fotos en cámara y después usar photoshop o capture one lo que sea para ajustar lo que necesito um, ahora hay gente que son que, que hace una magia con photoshop uh -huh. que, que toman 20 mil fotos para sacar una y es puro layers con layers con layers con layers um, eso sí trabaja, pero en general, en mi opinión, eso no parece normal. No, porque ya parece un render. Deja de... Per, es, la, la, la... Hace un render, hace un, un 3D render, si, si, si está a ese punto. Porque parte de automóvil es tomar fotos de ese automóvil en, una, en un lugar que le da... Que, que, que, que, que ayude con la historia, con el contexto de la, de, del carro. So, por ejemplo, si es un carro uh, deportivo, me gustaría, irle, me gustaría ponerle un, en una locación que es deportivo, por ejemplo. Uh -huh. uh, o si es el, un Nissan Skyline, o el apellido, el nombre del carro es Skyline. So, ¿Qué es la cosa más lógica? Ponerle con el Skyline de una ciudad, el mundo, sí. por ejemplo, Nueva York. Uh, so, me gusta jugar con esas cosas. Cuando tú, tú sacas todos los reflejos, ya la foto no parece normal, ya, ya parece, como tú dices, como, como un, un render. Uh, y para mí no, no se ve bonita de verdad, se, se ve raro. Y hasta, hasta el, el ojo natural del humano puede entender que eso no es verdad, eso, así no parecen cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa un ah, poco como eh. con la fotografía de producto. Cuando ajá, le quitas todos los brillos y las sombras y, y las, los detalles naturales, ya parece un render. no Exacto. tiene encanto. O, o, o es como hasta, hasta con modelos, la piel, por ejemplo. ¿vale? Una, una cosa que me fascina más que nada es que gente hace es un Photoshop con la piel, con el Dodge and Burn, y Frequency Separation y cosas así. Pero tanto con la piel que la piel parece como plástico. Uh -huh. Y él tiene textura, tiene claro. líneas, tiene cosas. Ahora, significa que Obviamente, saca la línea que parece que, que, que hace la persona que, you know, que se ve mal, pero aparte de eso, quédate con una textura en la piel, es, es, es humano. Es, cada, en cada piel, cada cosa tiene textura, ¿no? somos gente visual. Yo creo ah. que ahora la fotografía se está yendo más para ese lado, para la parte eh, de lo orgánico. Y te cuento por la parte, eh, bueno, acá en Holanda. Las publicidades de McDonald's, por ejemplo, ahora ves porque es así como que tilteada un poquito, como más natural, como que no está perfecta. interesante Creo que se está apostando más hacia hacia lo real. Sí. Y a mí, a mí me gustaría si, si sería así en general todo, como para mí mi, mi regla es para post production o Photoshop o lo que sea. Uh -huh. Uso eso para enhance, para, para mejorar. Sí. Un poco. Cuando, cuando yo cruzo esa línea de mejorar esa foto o esa imagen, ahora ya no estoy mejorando. Ahora yo estoy haciendo que, que sea superior de lo que era. Uh -huh. Ya no es real. Ya, ya no soy fotógrafo, ya soy un, un, un artista gráfico. Artista digital, exactamente. Artista digital, exacto. Ahora, cuéntame cómo son esas fotosesiones de automóvil, porque ya me contaste que con Jaguar eh, una, una fotosesión te tomó 10 horas, un ya día completo, horas. pero la preparación fue de más de seis meses. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Es un estudio especial? Eh, a veces no, tienes fotografías o sea, de todo, calle. Todas las fotos eran uh, en ocasión, uh, porque el brief era uh, los nuevos modelos de Jaguar era uh -huh. una campaña nacional, so, era, era los nuevos modelos de Jaguar, pero en locaciones ic icónicas de aquí en Toronto. So, tenemos uh -huh. la Torre CM, que es nuestra torre, uh, y cosas así, o, o el distrito financiero, obviamente, uh -huh. que es un carro de, de lujo. Um, so, era varios, varios puntos en Toronto y cada carro por cada eso, you know, uno de esos esas locaciones. Um, el proceso es interesante, eran varios meetings y en cada meeting la discusión era no solamente you know, qué eran los carros que, que cogimos de, de, de, de, la, de lo que tienen, uh -huh. pero también la combinación de los carros, de color, de color de, la, de, lo, de los aros. Um, también si ponemos eh, este carro en esta locación, ¿qué implica eso? En el, en el sentido de, de, de social, ¿no? Si si tú pones, uh, por ejemplo, un carro deportivo afuera de, uh, uh, si pones un carro deportivo al lado de, por ejemplo, de un parque, sería uh -huh. un poco raro, porque el parque es de naturaleza y y, y calmado y un carro deportivo de al lado ahí es, es, es contra lo que, lo que debe ser. O sea, hay un montón de, de, de pensamientos y conversación sobre la locación perfecta por el carro perfecto. Sí, por el target y todo esto. Sí. Y, y, a, y aparte de eso, es el equipo y la gente que necesitamos para cumplir ese trabajo. Sí. O sea, que sean los detailers, que la gente que limpie los carros, que sea el transport el pata que, que recoge los carros y esas cosas y la gente no piensa, pero hay un montón de riesgo en mover 12 carros, Opa. porque imagínate si mu mueves 12 carros y un carro cuando lo están poniendo en el, en el trailer, en el, en el camión, hay un accidente, por ejemplo, se raya, se rompe, se choca o lo que sea. Posiblemente eso termina todo el día mm. uh, y aparte de eso también tenemos que a mandar aplicaciones para la ciudad, para sacar permits, para hacer eso y en un mapa tenemos que poner a dónde vamos a dar el carro, cuánta gente va a estar ahí, si todos tenemos talkies, tenemos es, wow. es, es es es chistoso porque gente no piensa. Mi asistente en esa época, uh, ese era su primer trabajo comercial y es interesante porque en la escuela cuando él fue no le enseñaron nada de esto, no, no, no, ni, ni tenía idea del proceso. Pensaba que solamente es el día, llega ahí con su cámara, su tripod y ahí empieza a tomar fotos. Y no sabe que tomar fotos es la, la, la cosa más simple es de todo. Lo Así último que se hace. Si yo puedo entrenar un, un mono para hacerlo y sentarse ahí y tomar una foto, yo entreno un mono para hacer eso. Porque esa es la cosa más fácil de hacer. Es el resto que, que, que toma tanto tiempo. Sí, ¿No? es que es lo... no te preparan para, para lo que viene después, solamente en la escuela y en general, te dicen, bueno, este esto es lo que vas a hacer, o sea, lo que te voy a enseñar, por ejemplo, cuando yo estudio diseño gráfico, Photoshop, ta, ta, ta, ta, ta, ta. y entonces cuando vas a trabajar en agencia, eh, no, no es así, hay muchas otras cosas de por medio. Yo le digo a, a gente, le digo a mi cliente como, como chiste, le digo solamente hay dos cosas que importa cuando viene un cliente, si tiene el tiempo tiene la plata. Mm. Y es las dos cosas. Y me dicen por qué yo, por ejemplo, para tomar una foto de un carro, te garantizo, o en el estudio, si tú estás en mi estudio, te garantizo que va a tomar 1/250th of a second. Y lo voy a tomar a F, F11, uh -huh, an ISO 100. Uh -huh. Te garantizo, ese va a ser el setting. La fórmula, so, ya. Yeah. Esa Es la forma. Pero para tomar esa foto, voy a tomar una hora. Uh -huh. Voy a tomar una hora para mover el carro y después de mover el carro el equipo de, de, de detalle va ahí y limpia y le ponen todas las hace la, las ruedas que sea bonito todo bonito y después yo pongo la cámara y digo ah, tiene que moverse dos pies más entonces una persona tiene que meterse en el carro mueve el carro se movió el carro entonces el equipo de, de, de, de detalle tiene que ir otra vez a y limpiar no oh, toma una hora para mover un carro 10 pulgadas oh. para tomar la foto. Una vez, que, una vez que ya está listo, puedo tomar la foto y, y en 3, 4 fotos ya está. Pero tomo una hora para estar ese, ese ese punto. Es lo que muchas veces los clientes y la gente no entiende. La gente piensa que, ay, bueno, pero, por ejemplo, pasa en, en fotografía de comida. Ay, pero es poner la, la comida ahí en el plato y hacerle clic. No, señor. O sea, es como que hay que verificar todos los detalles y yo puedo tomarme una hora fácil... Eh, fotografiando un plato, porque de repente la servilleta no está correctamente, porque de repente el escenario no está bien, de repente no es el backdrop correcto o de repente no es la, la cubiertería o los platos correctos. Hay muchas cosas que, que parecen pues, simples, pero no. Y es como, y es como digo, ¿no? lo, lo, lo más tiempo que tomas en preparar, en preparar para la foto, lo menos tiempo necesitas gastarte en Photoshop. Sí. Es decir, yo, yo le digo a las personas, hasta cuando tomo fotos de modelos, es más fácil poner la cámara abajo y decirte, por favor, Jessica, muévete, mueve, mueve, mueve ese, ese pelo así. Sí. Que tomar la foto, solamente por tomarlo, uh -huh. y después tengo que esperar you know, cinco horas en Photoshop sacándose el pelito sobre tu bojito, es... que yo te puedo decir, bueno, por favor, Jessica, mueve tu dedo y ya. Sí, es lo que siempre he dicho y, por ejemplo, lo mencioné muchísimo en un curso que hice online que yo siempre trato de trabajar limpio y, y hacerlo todo lo, lo que pueda correcto. O sea, bájale dos a la velocidad. Tómate tu tiempo. Eh, verifica que todo esté bien para que no tengas que pasar tiempo en postproducción. La foto perfecta es asegurarte que tengas la composición correcta, la luz correcta, todo bien, bien, para que no tengas que estar pasando tanto tiempo haciendo Photoshop o, o cualquier tipo de correcciones, que sean las correcciones más simples. Sí, ¿no? eh, eh, eh, parece una cosa. Una vez que planifica si todo está bien, ya ya ya el resto es fácil sí. todo todo sale todo es flujo todo, todo es fácil trabajar es, eficientemente es, es la preparación que toma ahí eso es mi opinión uh, y obviamente you know, como como como se dicen como se dicen en social media don't at me uh, eso es mi opinión es, es el problema con la nueva generación de fotógrafos o creativos uh -huh. es, no no no no toman y no tienen la paciencia para preparar. Solamente quieren hacer y hacer es bueno y sí. debes hacer, pero tienen que preparar. Una vez que tienes la base, ahí haz lo que tú quieres. Sí, es lo que siempre digo en los episodios del podcast. Date tu tiempo, relájate, sabes, baja la cámara como dices tú y no hagas fotos por, por, por hacer fotos. Eh, haz cosas que tengan sentido, que agreguen un valor, que tengan un sentimiento. Porque es como una, se siente como si fuese una carrera. Yo, por ejemplo, no tengo tiempo de publicar todos los días en Instagram. No lo tengo, no lo tengo. Y cuando lo hago, porque digo, ah bueno, esto me gustó y ya está. Y, y, y porque lo hice, porque me tomé mi tiempo y porque la pensé y todo lo demás. Pero dejen de correr, dejen de correr. Es, es, y, y, y no sé si es, y si es la vida en que vivimos ahora que está acelerada o, o en, en la forma social. O, o lo que sea, pero, pero todo está apurado ahora que a veces tiene que, que como se dice en inglés, you have to sit back and smell the roses, que like a veces tiene que, que sentarte y, y Oler las rosas. Huele, yeah, huele esas rosas. Tranquilízate, ¿no? Eso. Ahora, bueno, ya me contestaste en la parte de fotografía automovilística eh, muchísimas preguntas. Por ejemplo, lo de la iluminación, la cantidad de reflejos, cómo se mejora o cómo se trabajan en cuanto a lo de la carrocería, las curvas, los vidrios, metales, etcétera. Bueno, ya me contestaste la pregunta de que si sí, hay gente que toma las fotos por parte y que luego las unen en Photoshop, pero hay eh, fotógrafos eh, de vieja escuela que se toman el tiempo de hacer las fotos con la cámara para no tener que hacer todo ese tipo de correcciones y que, bueno, te cuidas muchísimo. Tienes una parte bien ética de, de eh, respetar la naturalidad del producto, si se puede decir así. Y que también iluminas con flash y con LED. right Sí, ahora y también me dijiste el tiempo, la preparación. Los costos, más o menos, a, a, diste una referencia en comparación a Mario Testino o quien sea que cobra 300 veces más que tú. Pero... Por, por ahora, por ahora. Por ahora, por un ahora. Día, un día, no... Un día. Es... no, vas estás en eso. Ya tú phone, estás... Dame una llamada, ya tú, estás, ya tú estás en las grandes ligas porque al hecho, el hecho de tener en tu portafolio marcas tan importantes, eso de verdad que tiene su mérito y te lo has ganado, te lo has trabajado. Gracias. Te lo has trabajado muy bien, Giancarlo. Pero, pero también, para, hasta, hasta bueno, a ese punto, ya va a ser 21 años 22 años, ya, ya no me acuerdo, pero 20 más años que estoy haciendo y trabajando en esto. Sí. Y esa es la otra, la otra situación, es que gente piensa que el que, que, que success en, en esta industria pasa así. Y eso no es verdad. Es, es un proceso. Sí. Si yo veo fotos que tomé hace 20 años, olvídate. Like, yo me salgo de este cuarto, like, ni lo quiero ver, ni no quiero ver ese trabajo, Era, sería horrible, me imagino. Te da cringe ah, ver, tu, ver, ver tus fotos sí. de antes. Pero, pero, pero, pero, pero, pero así es la evolución ¿no? de un artista también. Entonces, gente se olvida uh -huh. que hace 20 años Jaguar nunca, nunca se aprovecha a mandarme un email. Ahora que ve mi trabajo y sabe mi nivel de professionalism y cosas así, ahora me empieza a llamar uh, entonces mi, mi, mi, mi único punto de esto de, de advice es toma tu tiempo todo lo que tú debes hacer que sea en cualquier cosa que sea en videografía que sea que tú eres un chef o eres un fotógrafo o eres un youtuber lo que, no importa lo que quieras hacer que, que sea que sea un garbage man no me importa lo es el mejor trabajo que puedes hacer con lo que tienes. punto con eso me respondiste a la pregunta de consejos y recomendaciones para todos los que se están iniciando en la fotografía. Y bueno, todo es constancia, paciencia, práctica y, y bueno, tratar de hacer las cosas bien y bonito. no sí. y, y, eh. y, y pon intención en todo lo que haces. Sí, no sí. hagas algo solamente por hacerlo. Hazlo porque te disfruta, a ti te gusta en, en la forma creativa o algo que te gusta o el sujeto que te gusta, lo que sea. Si, te, si a ti te gustan perros, Toma fotos de perros. You know? Hay, sí, sí. Posiblemente va a, haber, va a haber un chance, y chance de verdad que, que por cinco años no vas a hacer ninguna plata, pero va a haber un cliente un día que te va a llamar y ahí la puerta se abre. Claro que y eso sí. es todo lo que toma. Claro. Pero, pero dedíquete, like, like, ponte, lee, consume, habla. Si no sabes, pregunta. Ahora, hay, hay, hay fotógrafos que también a mí me mandan e-mails cada día. Oye, ¿cómo hago esto? Obviamente, también no tengo todo el tiempo para, para responder. Pero si hay, hay alguien que, que te gusta en la forma de, de, de que toma fotos, por ejemplo, o su profesional, a nivel de profesionalismo o lo que sea, sí. mándele un email. O diles, que me encanta tu trabajo, eres una inspiración para mí. ¿Qué recomiendas? O, o, o puedo trabajar contigo, no, no me tiene que pagar, pero, pero quiero aprender algo. Eso, la, la, lo peor que, que te dicen es no o no te responden. ¿Qué importa? Pero, pero, pero no importa porque, o sea, él, mira, yo tengo eh, una la mentalidad de que él no siempre lo vas a tener. Pero qué tal si preguntas y, y te dicen que sí. ¿Eh? Entonces nunca se sabe cuando la puerta se abre. Siempre hay que preguntar. verdad, Entonces, ¿Es verdad? Exacto. No quedarte con la curiosidad, ir directo a la fuente, explorar, preguntar y bueno, y hacer prácticas. Yo creo que eso también eh, te entrena muchísimo como fotógrafo. El estar al lado de otro profesional y ver cómo lo hace para tú también poder aprender y, y sacar lo mejor de, de lo que puedas, eh, sabes, observar de ese profesional y aplicarlo en tu en tu fotografía. Sí, en tu práctica. Y, y aprende. Nunca para de aprender. A mí, oye, yo, yo, yo, yo, yo atiendo webinars cada cada mes. Yo, uh -huh. yo, yo escucho podcast de otros fotógrafos, sí. yo, puedo, yo puedo ser el número, el número uno fotógrafo del mundo y, y, y vos me pagas 10 mil dólares al año o lo que sea. Todavía voy a tener esos webinars y todo, porque nunca, nunca debes creer que es lo máximo y tampoco puedes saber todo. Y ahora tenemos resources como YouTube y Google y cosas que, que no teníamos cuando nosotros éramos joven. Sí. Úsalo. Utiliza. Usalo, like, aprende, allí? lee, consume. Eso, muy bien, de verdad, este, Giancarlo. No tengo más nada que preguntarte. Bueno, me contestaste un poquito sobre el gear que usas para, para tu fotografía automovilística, el 70 eh, y, mira, que... lenses, 7200. Más que nada, es el lens, 7200. Ahora soy Canon, so, eh, antes era el EF el e y ahora uso el RF, los lenses de RF, que ahora soy mirrorless finalmente, Yay. pero me tomó varios años para convertirme de, de, de DSLR a mirrorless. Yo me cambié um, el año pasado y yo estaba así como un poco nerviosa porque yo decía es que no le siento el peso de la cámara, se siente como de juguete. Para, para, mí, para mí era sumamente raro por, por, porque no estoy usando, like, like, el, el electronic viewfinder, el EVF, es algo mm -hmm. rarísimo para mí. Um, y, y probé varias marcas, varias cosas y no había nada que me, nada que, que me, que me, que me dio el sentido de confianza uh -huh. en usarlo uh, y también para in, invertir, ¿no? Porque gente se olvida, pero el equipo es caro, ¿no? Ya, sí. you know, y, entonces, y cuando uno you es, know, inviertes, inviertes, porque estás ahí 10, 20 años con esa compañía comprando todos los accesorios, todas las cosas. Sí. Um, pero estoy, estoy feliz ahora, porque ahora lo, lo, el equipo que tengo ahora ya, en mi opinión, lo, lo, lo es mejor, la mejor versión que, tu, que tuve, ya, la mejor versión de, de todo. Ya, ya sé Dios que, que, que han salido con eso, porque de verdad me, me tomó un montón de tiempo para convertirme, y ahora, ahora sí entiendo. Genial. Y bueno. Esto ha sido todo por este episodio. Eh, por acá muchísimas gracias a Jan Carlos Pawelak por aceptar la invitación a su marca de agua podcast. Estaba persiguiéndote desde el año pasado. Sí, sí, sí. Por favor, ojalá tengas tiempo y finalmente se dio la entrevista. Estoy súper complacida de verdad de tenerte por acá, de tu, senc de tu sinceridad, de tu sencillez. Y, uh -huh. y de lo sencillito, que lo es, como lo explicas todo eres tremendo profesional, de verdad. Y, y te amo sí. muchísimo. Estoy muy, muy contenta de haberte con, eh, conseguido. Gracias a, a Buenater Tools. Sí. <risas> y, y gracias por la oportunidad, ¿verdad? De, de, de verdad, de, gracias por tu oportunidad. Es, es tremendo para mí, no solamente para conectarme con usted, pero también con, con, con la gente latina o gente que habla castellano o español. Ah, porque como tú dices, you know, nadie sabe que, que soy latino. <risa> entonces, sí. entonces, como digo, gente, ya yo sí hablo en castellano y nací en Venezuela y sí. ¿Cómo, ¿cómo puede ser? Pero tu nombre, pero So, so gracias por esta oportunidad, de verdad. No, yo de verdad felicísima y bueno, una de las intenciones del podcast es eso, conectar con, con nuestro público y traer a todos esos grandes de la, de la fotografía que mucha gente ni sabe que hablan en español. Entonces, esta sorpresa para ustedes en esta segunda temporada, la primera fue con Kimberly Spinell, que yo, te, yo tampoco sabía que hablaba español, pero decía, es, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno! No, no, no. Y bueno, gracias, Giancarlo. Este, no, no. Te deseo un excelente día y muchísimas gracias de verdad por por aceptar, aceptar la invitación a este podcast no, gracias por todo y, y, y como siempre toma fotos, toma fotos toma fotos así es, bueno, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron este episodio y será hasta el próximo chao